...por las cuales se están pagando estos dineros... ...y que sobre todo muestren los informes técnicos que avalan estas erogaciones... ...que avala el retorno que tiene para la imagen. Es muy importante el trabajo que se hace dentro de cualquier organismo... Eh, ...digamos, legislativo, ¿no? Es muy importante el trabajo que se hace en el despacho recibiendo gente... ...en las comisiones, en las sesiones, en los debates... ...pero es fundamental que salgamos a la calle y conversemos con la gente y, y sepamos cuáles son los problemas puntuales que eh, están eh, teniendo en, en esos momentos. Porque además eso retroalimenta el propio trabajo que tenemos que hacer, el propio trabajo parlamentario que hay que hacer. Ahora estamos ante estas cosas, este, inauguramos la página web, hay canal web, hay este, Facebook como se ve ahí, Twitter, pero me parece que es muy bueno, este, vieron por ahí que hablamos de un club allista virtual, un... Club 2.0, más de 386 firmas de ciudadanos que han expresado su voluntad para que haya una reforma constitucional. Lo que quiero hoy es agradecerles a todos, a todos quienes han aportado su firma, agradecerles a todos quienes han salido a buscar otras firmas, otras voluntades de otros ciudadanos para que acompañaran esta propuesta. Muy especialmente, por supuesto, a los militantes de mi agrupación, de Alternativa Independiente, vamos 10.520, que estuvieron presentes en todas las actividades que lo convocamos, que estuvieron en algunas de ellas aguantando fríos muy importantes, días muy inhóspitos, pero que sintieron la causa y el compromiso de salir a buscar las firmas de otros compatriotas. Esta vez con una novedad que quizás ya la hayan visto en alguna de nuestras publicaciones que es el pasaje del quincenario alternativa al formato semanario. Llegamos al número 50 del quincenario en su segunda época y nos pasamos a eh, semanario. Entonces vamos a estar todos los lunes Publicación mensual que la hacemos con mucho esfuerzo y que ha tenido una reedición, un diseño nuevo, un formato de papel nuevo. A medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor, borrará duras muecas quiero saber, mi amor, si al llegar, vas a estar así. Los muchachos tienen que aprender que el sacrificio se hace de abajo. Y lo que están haciendo no es por nosotros, que ya pasamos, sino que lo que están haciendo es por ellos. Y que recién empiezan, que tienen que pensar...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 que debe estar realmente legislándose y llevando adelante una solución como, como debe ser Como dice nuestra anunciación de principios, nosotros somos hijos de nuestra República y somos los padres del porvenir. Cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer cosas. Así que ayudados por las herramientas y sobre todo con el trato personal lo vamos a conseguir. Muchas gracias.